estudiantes, una vez más bienvenidos al MOOC Comunicación Interna y específicamente al módulo 1 denominado la definición y generalidades de la comunicación interna. Recuerde que el premio al esfuerzo es el triunfo. Los invito a iniciar la semana 1. La comunicación empresarial es el instrumento esencial para establecer relaciones duraderas con nuestros públicos de interés a través de un diálogo permanente. Es así que surge la necesidad de gestionar la comunicación estratégicamente dividida en tres ámbitos. La comunicación interna u organizacional, la comunicación externa o institucional y la comunicación de marketing mercadológica o comercial. La comunicación institucional o externa dirigida a los stakeholders externos con los que deseamos generar relaciones basadas en un ganar-ganar. La comunicación mercadológica de marketing o comercial que está encaminada a la gestión de las relaciones con el público cliente o consumidor. La comunicación organizacional o interna dirigida a los públicos internos, especialmente a los colaboradores. En este tema nos centraremos. Posteriormente definiremos a la comunicación interna y estableceremos las funciones de la misma. En este momento comprenderemos que la comunicación interna plantea como eje central de su accionar al empleado o colaborador, pues su papel en institución es determinante en el éxito y sostenibilidad de la misma. Finalmente hablaremos de los públicos y canales de comunicación y diferenciaremos los canales de comunicación formales e informales. Al terminar el estudio de estos temas deberá desarrollar un cuestionario que validará los conocimientos adquiridos en el módulo 1 que comprende la semana 1 y 2. Los invito a insertarse en este apasionante mundo de la comunicación interna. Recuerde que el estudio de estos temas le llevará aproximadamente 10 horas de dedicación divididas en dos semanas. Empecemos.